Yo soy el ciudadano promedio, cuando las noches son tibias, como un revólver que acaba de abrir fuego. Las grietas del techo forman el mapa de la asfixia. Yo soy el ciudadano promedio y le tengo más miedo al hambre que al fracaso. Soy los nudillos que golpean los cristales de los 7 Eleven a las 4 de la mañana. La sensación de vacío después de coger con desconocidos. Escucho el iPod en Shuffle porque no me atrevo a controlar nada. Mis padres me enseñaron a no conformarme con ser un perdedor. Mis padres me enseñaron a ser un buen perdedor. Yo soy el ciudadano promedio y le tengo miedo a los perros que se arrojan contra las rejas de los aguanes al escuchar mis pasos. Tengo gingivitis y tengo 200 éxitos de los Beatles en formato MP3. La casa en la que crecí ahora es una sucursal de Starbucks. Yo soy el ciudadano promedio y tengo un montón de vidas ficticias para contarle a los taxistas. Algo tengo de justificante médico. Algo de mono lanzado al espacio. Yo soy el ciudadano promedio y no tengo salida de emergencia.